Eh, el objetivo general, bueno, este es un congreso que es, eh, en principio es un congreso, es una, es una conferencia a nivel académico. ¿ya? ¿En qué consiste esta conferencia? Bueno, son espacios para, para, de reunión, ¿ya? de compartir eh, ideas, compartir experiencias, cierto, eh, compartir nuevos desarrollos, ¿ya? que permitan a los diferentes participantes enterarse de, de qué están, es que se está trabajando, ¿cierto?, eh, en las otras universidades. Son, son trabajos que son, son, son de muy alto nivel y son trabajos que son eh, bastante recientes en términos de las temáticas que se desarrollan. Tenemos en este congreso alrededor de, recibimos 230 papers y solamente se seleccionaron 182. Pero la gracia es que tenemos la presencia de 27 países, la mayoría de Latinoamérica y de Europa, de Estados Unidos y de Asia. Por lo tanto, y con la presencia de cerca de 250 personas, es un éxito total. Lo que esperamos nosotros es que esto genere resultados y que esos resultados se reflejen en las investigaciones. Y un tema súper importante, esperamos que eh, cada vez la brecha entre la universidad y la industria sea mucho menor. A diferencia de otros eventos también, logramos la integración de las principales universidades de Concepción en lo que, es, eh, en lo que son las especialidades de carácter tecnológico. ¿ya? Eh, en ese sentido, bueno, esto ha sido un logro convocatoria digamos, y nosotros también quisimos agradecer a estas instituciones y también permitir, ¿cierto? Eh, de alguna forma, abrir también el espacio al estudiantado local, es la Universidad de Concepción es ciudad universitaria, así que tenemos que aprovechar eso también, ¿cierto? Eh, haciendo una invitación también por institución, a un cierto número de alumnos que pudiesen venir aquí de forma gratuita, ya, a presenciar las charlas, ¿cierto?, y compartir experiencias con, con especialistas de diferentes áreas. Los investigadores, los estudiantes, los profesionales que están en la industria, deben mostrar lo que hacen en una forma constructiva, ¿verdad? de someterse a crítica, a revisiones, a, a, a debate, a discusiones para mejorar. Y para eh, comenzar colaboraciones, muchos de estos congresos eh, fueron comienzos de colaboración con empresas como Codelco o eh, la, la CAP de, de Concepción y que se hicieron y se hacen muchos trabajos de ingeniería, incluyendo eh, trabajos de título de estudiantes.